Durante la mañana de ayer miércoles 14 de octubre, un grupo de jóvenes pertenecientes al quinto año de ganadería, agronomía de la Universidad Católica, visitó el sector de Pedernal para participar de una actividad de práctica por el curso de rumiantes menores, realizando la actividad de manejo sanitario. Este evento es una gran experiencia, así lo calificó el académico de la Universidad Católica José Luis Riveros. Para ellos es una tremenda experiencia, tener contacto con pequeños productores, contacto también con el, con el campo, con condiciones de producción real, y también a la vez prestar un servicio a la comunidad que nos está recibiendo. Eh, hemos estado presentes los últimos tres años en, en la comuna, pero este año decidimos más bien venir a trabajar. Otras veces nos dedicábamos bien al tema de investigación, hacer estudios, y este año consideramos que era más útil, especialmente para las comunidades que nos reciben, que viniéramos a darle una mano. ¿Qué te ha parecido la aceptación que tiene la gente que ustedes visitan y cuáles son los estudios que han realizado por aquí? Estamos bastante sorprendidos para bien, eh, la recepción ha sido muy buena, hay muy buena disposición, hay muy buen contacto también con los Provesal, la gente está muy dispuesta a recibirnos, eh, a colaborar, a tener las puertas abiertas, Eso ha sido muy, muy bueno, una muy buena sorpresa. Y los estudios han estado básicamente centrados en pequeños productores, eh, productores ovinos, es eh, un poco una parte como más olvidada de la ganadería. Eh, hemos hecho desde el año, tres años a la fecha, una descripción detallada de todos los pequeños productores ovino con la cadena de producción. El año pasado también estuvimos trabajando dentro del mismo curso que, que dirijo eh, cadena de lana y cadena de cordero con la comuna de Futillar Y el año pasado incluso levantamos una propuesta de la posibilidad de un matadero móvil para la comuna que diera servicio a toda la, la, la cuenca de Llanquihue. ¿Qué tan factible es el tema del matadero móvil y por qué tanta importancia tendría, por ejemplo, para esta zona? Eh, es factible es, eh, siempre y cuando haya algún financiamiento basal, lo más complicado es la inversión. En la operación de matadero no es muy distinta a los costos a lo que es un matadero tradicional, pero la inversión es casi la mitad. Y lo que genera principalmente es acceso eh, a faena de a formalizar un negocio que tradicionalmente ha estado un poco al margen, eh, agregándole un mercado potencial de más bien eh, más formal, especialmente cadenas de restaurante. Y lo otro importante es que genera acceso, en el sentido que los pequeños productores tienen posibilidades de faenar animales. Eh, lo que hoy en día, a pesar que hay capacidad de instalar un matadero, es muy difícil por un tema de priori prioridad de faena para los más pequeños. Nosotros pues, como estudiantes de agronomía, igual vivir cosas así, ya que somos de Santiago, no es como algo cotidiano. Entonces sí. igual es una experiencia súper enriquecedora, súper constructiva y además poder darle una, una ayuda, una mano a los que son, eh, a los que son pequeños agricultores, ¿cachai? Yo encuentro que es súper importante, además se van formando lazos, se van formando contactos. En sí, una experiencia enriquecedora para todos. Perfecto. ¿Qué es lo que más te llama la atención de todo este trabajo? Miren, sí, es como la faceta humana que tiene. El hecho de poder hacer el contacto más directo y más humano. Yo encuentro que es como el elemento clave aquí, más que siempre manejo que hagáis con los animales, más que siempre el trasfondo. Yo encuentro que eso es como el, el elemento humano es lo que le da el, el punto clave. Sí, Y del trabajo del profesor que pudiste ver hoy día, lo que te comentaba recién el, el profesional de Provesal, ¿a qué te ha parecido? Súper importante. ¿Sí? O sea, se ve que la realidad del agricultor son muchos los agricultores chicos, muchos que están separados, en el sentido de que son independientes casi de subsistencia. Entonces, la labor que hace el profesor, yo encuentro que es importantísima.